...de lo que pasa en Turquía, regresamos ya al plano local porque aquí también pasan cosas... No solamente en el tema político, sino también en nuestra convivencia diaria. En la sociedad, Fernando. Y siempre quienes adoramos la playa, quienes vamos en familia a la playa, quienes disfrutamos de los pocos espacios públicos para la familia en nuestro país. Aprovechamos los fines de semana para ir a la playa. Vemos con mucha pena cómo cuando nos retiramos vemos esa playa hecha un basural. Y es los lo que invito, está ocurriendo en el callao. Los invito a conocer, amigos amigos televidentes, la playa más paradisiaca. No sé. Sí. ¿Tú crees? No. Yo creo que es la más triste y es la más abandonada, pero abandonada por la misma gente que va. La más contaminada del Callao. Lo vemos. Es verano y miles de limeños disfrutan de las playas que nuestro litoral ofrece. Los fines de semana son de sol, playa, arena, helados y divertidos momentos en familia. Pero no todos pueden disfrutar de esa diversión. Existen algunos que teniendo una playa cerca solo pueden ver basura y contaminación por doquier. Eso de acá es tecnopor industrial. O sea, residuos que... <risa> Venga a todos a ver cuántos años deben haber tenido que han terminado aquí en la playa. Y eso de acá también demora muchísimo miedo a degradarse. ¿Toda la playa está llena de eso? Sí, casi todo esto de acá. La parte de allá ya está limpio, miren. Y esa la colamos. Ese, ese empaque chiquito, ese que tiene la, la tapita naranja... A ver. Parece que es una cama de muestras de sangre. Muestra de sangre? Sí. ¿Y eso acá en la playa? Uh -huh. Sí, y las agujas. Las jeringas y las... agujas. Okay. Estas son vacunas contra la influenza. Como podemos ver aquí, la fecha de expiración es enero del 22. Es esta es basura nueva. Es basura que no ha tenido un uso y ha vencido hace poco, el año pasado. Ahora, junto con esto, no solamente estamos encontrando estas vacunas sin usar, sino que también encontramos jeringas y agujas usadas, que es más peligroso aún. Claro. Por eso, esto acá tiene que ser procesado por un área especializada de material biocontaminado, cortantes. Por acá encontramos eh, jeringas también usadas con agujas, sin tapa. playa era accesible para... Sobre todo era, era limpia, estaba limpia, ¿no? Uno eh, podía venir a bañarse sus aguas, igual que en el río Chión también, ¿no? De enero hemos cumplido 45 años de vida y existencia de acá de Márquez. Bueno, cuando nosotros en ese tiempo, cuando llegamos a Márquez, la playa Márquez era limpia. También, como digo, bueno, nuestro río Chión, nuestro río Chión, que no está con andando al costado del... Ese río era como un chamata limpio, hasta consumíamos esa agua. El asentamiento humano Márquez en El Callao existe hace más de 45 años. Sus primeros vecinos nos cuentan que su playa era un sueño. Y el río Chillón, cuya desembocadura se encuentra aquí, les ofrecía agua limpia y cristalina. Este es el punto donde muere el río Chillón, trayendo basura de toda la zona norte de Lima, de Caraballo, de Comas, de Los Olivos, de San Martín de Porres, y es en este punto donde llega y finalmente esto desemboca en el mar. Aquí el olor es bastante nauseabundo, casi como de aguas servidas, pero ese es el tipo de contaminación a la cual los vecinos de Márquez están completamente expuestos y su playa, ni qué decir, completamente asquerosa. Si antes este era el paraíso de los vecinos de Márquez, hoy las cosas han cambiado. Y es que al igual que muchas playas de la costa chalaca, la playa de Márquez se ha convertido en el basurero de Lima. Eh, lamentablemente esta basura llega a través de los ríos, ¿no? Vecinos de los olivos, puente piedra, comas que arrojan su basura ahí en el río Chilló, la terminan limpiando aquí los vecinos de Márquez. Eh, la basura termina aquí en las playas, no? por las corrientes marinas, lamentablemente esta es una de las playas más contaminadas de Sudamérica. Y nuestro reto es que esta playa se vuelva apta para los vecinos de Marques. Pero esta contaminación no es algo de ahora. De hecho, ni siquiera podríamos decir que es reciente. Durante décadas, empresas han utilizado el mar como vertedero, lanzando basura o escombros de grandes proyectos inmobiliarios. Gracias a las corrientes, mucha de esta basura llegaba a las playas chalacas. Si bien el lanzamiento de desmonte en Magdalena y San Miguel ya no está permitido, el Fondo Marino Chalaco nos viene devolviendo de a pocos toda la basura que acumuló durante décadas. Pero también hay una contaminación ya que está en la profundidad de los mares y con el oleaje anómalo que ha habido en estas últimas semanas, también ha sacado un montón de basura de muchos años atrás. ¿no? O sea que el lecho marino está tan contaminado por décadas de contaminación que el mar mismo está... Regresando toda la basura que botamos. Así es, porque la naturaleza es tan sabia y el mar sabe que esta basura no le pertenece, lo único que queda es arrojarla nuevamente al mar, a la arena. Por esa razón, los vecinos de Márquez se han organizado y gracias al apoyo de la empresa privada y organizaciones no gubernamentales están realizando la limpieza de sus costas. El objetivo es hacer que Márquez vuelva a ser una playa apta para bañistas. Solo en la última jornada de limpieza sacaron más de 12 toneladas de basura. Don Jesús, vecino de Márquez, quiere dejarle a sus nietos una playa limpia como la que él disfrutó cuando se mudó aquí hace más de 40 años. La verdad, mi sueño siempre ha sido mi playa tiene que ser lo mejor. Yo quiero que cuando se llame mi playa Márquez tiene que ser más, más limpio, ver mis nietos, ver mis nietas, vean su, su playa Márquez limpia. Doña María tiene la visión de que con inversión esta parte de Márquez puede convertirse en un hermoso bulevar. Porque lo que vemos, por ejemplo, donde estamos es este, un bulevar, bu ¿no? Un bulevar, igualito también que las obras que sean, no solamente sean, a veces se realizan acciones sociales, solamente puntuales. Y no, es una, una embargadura, una buena inversión que contemple que sea un verdadero bulevar, toda esta playa, toda esta hermosura que se convierta como la punta, por ejemplo. Y es que los vecinos confían en lograr este sueño, el mismo sueño que vivieron los vecinos de La Punta con la playa Carpallo, que pasó de ser la más contaminada de Sudamérica a convertirse en un espacio apto para bañistas y pescadores. Bueno, hace como, ¿cuántos años? A ver, como tres años atrás acá no se podía ni trabajar ni varar porque acá era llena de basural. Los camiones botaban para pa el mar y como la corriente viene para acá, toda la basura lo traía para este sitio. Toda esta orilla estaba llenecito de basura. No se podía trabajar. Nosotros no podíamos trabajar porque no teníamos que ir lejos de acá. Acá se pesca coco, lisa, eh, cachema, lenguado, chita. Todo eso pescado se pesca acá. Y es que el trabajo de voluntarios y organizaciones hizo que hoy en día Carpallo vuelva a ser una playa para que todos disfruten. Aún hay trabajo por hacer, pero este es un reflejo de su avance. ...algo que aún no ocurre en las playas de Márquez y otras del litoral norte de la ciudad. La playa Uquendo se contamina, se llena de basura también en El Callao. La playa Márquez es como kilómetro y medio. Cruzamos el río Chillón, la playa de Víctora Úla, allá La Torre. También totalmente contaminada con desechos sólidos. Avanzamos y estamos en Costa Azul, desde la zona de las Cuevas de Ventanilla... Todo Costa Sur, son como tres kilómetros de playa, toda contaminada, cabello también. Y vamos a Bahía Blanca, que no se contamina tanto, pero también hay basura. De ahí llegas a Santa Rosa, playa grande de Santa Rosa. Tú te metes al agua y sientes todos los plásticos por las piernas. Vas a Ancón y pasa lo mismo en las conchitas, en las cositas, con se llena de basura. Una situación que preocupa a miles de vecinos del Callao y Costa Norte de Lima que gracias al trabajo de voluntarios y vecinos comprometidos, con el tiempo puede volverse una distinta realidad. El cambio lo hacen ellos, y por qué no decirlo, quizás en unos años veamos construir el bulevar que Doña Rosa quiere para sus vecinos, o Don Jesús pueda traer a sus nietos a bañarse a esta playa. Ahí, ahí te llamo. El abandono absoluto. Y qué triste que tan pocos espacios para disfrutar en familia tengamos y que la mayoría de ellos estén abandonados como este lugar que es prácticamente un botadero. Es un botadero, un muladar. Se ha normalizado, se ha acostumbrado a tirar ahí de todo desecho. Convertirlo en un vertedero ¿no? de lo indeseable. Hay ahí pues basura, hay pues material quirúrgico desechado, hay maleza. Sabe, sabe Dios de dónde. Sí. Y nuestro compañero Rob Reina en, este, en esta nota nos ha mostrado este lunar, este foco infeccioso que convive con nosotros, convive con las autoridades y nadie hace nada por ello. Y que además le quita la posibilidad a tantas personas de disfrutar de la playa. Rob Reina está precisamente bueno. en el lugar, nos tiene una actualización. Rob, te escuchamos, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dicen que eh, en el mar la vida es más sabrosa, pero para los vecinos de Márquez, la vida frente al mar es todo menos sabrosa. Y es que esta es su playa, la que acabamos de mostrar precisamente en la nota, el día que nosotros vinimos a grabar esa nota, sacaron cerca de 12 toneladas de basura. El viernes sacaron cerca de 6 toneladas y hoy esperan seguir sacando lo mismo. Esta playa, como lo mencionaban ustedes, chicos, es prácticamente el vertedero de Lima, y aquí encuentran hasta esto, miren, esto que tienen acá, que está aquí encallado completamente en la arena, que no se puede sacar, es una suerte de protector de barco, es un protector de fibra de vidrio que nos estaban comentando, que son como los para choques de los autos, pero en los ah. barcos. Eso ha llegado hasta acá. Pero eso no es lo único. Hemos encontrado más material quirúrgico, hemos encontrado y siguen encontrando los vecinos. A esos, por material quirúrgico. Por ejemplo, llantas. Exacto, pero, mira, si. A ver, a de ver encontramos material cuares, nos ayuda. Robcito, eso quiere decir que, aquí, algún, por favor. que algún hospital o de algún centro médico Miren. tiran ahí el material quirúrgico. Ah. Miren, chicos, pues esto lo han encontrado ahorita nomás, antes de estamos esperando para salir en vivo. No solamente son dos jeringas, jeringas, sino también esta parece que es una bolsa de colostomía o una bolsa para orina. Parece, no lo puedo confirmar. Claro. Pero precisamente sobre esto, que se viene realizando esta tarea titánica de limpiar esta playa, estamos acompañados de Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida, para que nos hable un poco acerca de esta labor y como dije hace un rato, es titánica, pero no significa que no pueda dar resultados, porque ya ha dado resultados en la playa Carpallo, llegando a la punta del Callao, que era la más contaminada. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Continúan estas labores de parte de los vecinos? Sí, tenemos que continuar, porque como bien señalas, con los vecinos nos hemos puesto esa meta. Tenemos que lograr que la playa Márquez vuelva a ser una playa para uso de los vecinos y comprometiendo también a la municipalidad del Callao con su nueva gestión, con Pedro Espadaro, de que ayude y colabore también y vamos a estar todos los días, dos veces por semana, poco a poco, porque la meta es muy grande. Son 1.800 metros de playa los que hay que extender acá. Ahora, esta no es la única playa de la costa chalaca. Tú me mencionabas que aquí en Marques, en oquendo llega hasta Santa Rosa. O sea, mucha gran parte del litoral de la costa norte de Lima, vamos a decirlo, se encuentra completamente contaminado. Así es. Yo diría que el 50% del litoral chalaco se encuentra altamente contaminado. El Callao tiene 40 kilómetros de playa y solo 4 kilómetros se usan como playa para los usuarios. Rob, el 10% Rob. del litoral chalaco lo puedes usar. Porque Rob, tiene playas con... tan contaminadas como esta como señalas hasta el norte. ¿eh? Okay, pero... Rob, eh, sí, consulta, chicos, los escucho. Una consulta porque es... De verdad que indignante Hola, ver estas imágenes, cómo la basura está esparcida por todos lados, porque realmente esto se convierte también en un océano no una de plástico. Ah, sí. y, y eso atenta contra, es una amenaza para la salud de las personas y también es una amenaza para eh, las especies marinas. Yo te pregunto si Otra, eh, esta organización que han hecho los vecinos, la cual yo aplaudo, va a ser permanente durante todo el año... ¿No va a ser algo constante o es solo por un determinado tiempo? Ajá. Importante esa pregunta, Maju, se la traslado aquí a Arturo, porque esto de acá es gracias al trabajo de la ONG Vida que organiza a los vecinos. ¿Pero podrías contarnos un poco del trabajo que se realiza de forma permanente? Eh, bueno, nosotros tenemos limpiando esta playa más de seis años, siete años, y lamentablemente el mar la sigue ensuciando y persistimos. O sea, no podemos abandonarlos, ¿no? Sí, si tenemos limpiezas programadas, pero, pero convocamos también a la empresa privada, a más voluntarios a que nos ayuden. La semana pasada con la empresa vinca limpiamos 60 metros de playa y sacamos, como bien señalaste, 15 toneladas más o menos al final. Y 60 metros de playa, nos falta mucho más. Entonces, todos aquellos que quieran comprometernos a ayudar, porque la Municipalidad de Callao también viene de ayuda... Pero esto ya sale de su presupuesto de limpieza pública, porque es basura que no es del callao. Ahora hay que mencionar que esta es basura que el, el mar tiene durante décadas y la está trayendo de vuelta, además de la basura que llega por el río. O sea, no es que esa basura la han venido a tirar acá, sino que el mar la viene sacando. Así es, toda esta basura es lo que bota el mar. Acá no lo botan bañistas, porque no se están bañando acá. Entonces esto es lo que bota el mar y muestra qué tan contaminado está la playa. Es una ecuación simple, el río contaminado... Río contaminado, playa sucia. Y eso es lo que tenemos que lograr, que así como bien señalé hace el reportaje que Carpallo ya no sea una playa que se salvó Carpallo, Ajá. tenemos que eliminar las fuentes de contaminación. Y ahí vamos a trabajar muy fuerte con el nuevo alcalde de Ventanilla, Jovinson Vázquez, y con Pedro Espadaro en el Callao. Nos comprometemos. ¿no? Nos comprometemos de una vez, y hablé también del tema con la ministra del Ambiente. Pero, tenemos que irnos a la cuenca, a Calaradillo, a Comas, Puente Piedra, a Los Olivos, y decirle a los nuevos alcaldes, ayúdennos. Si ustedes, si en su distrito se contamina el río, se contaminan las playas del Callao. Y acá de San... recogen la basura de allá. Así es, o sea, acá la plata de limpieza pública de la municipalidad se utiliza para recoger basura de otras localidades. Rob, okay. chicos, no, nos hacían una consulta, dice. Sí, sí, eh, una consulta. Esta asociación, cuando termina de limpiar una playa, un sector de una playa, ¿cuánto tiempo permanece o dura esta limpieza? Porque a lo mejor... Tú me dices, mira, la, hem, la hemos limpiado eh, hoy y el lunes que viene está otra vez igual. O no, mira, ¿sabes qué? La hemos limpiado hoy, nos aguanta unos tres, cuatro meses. ¿Cómo, cómo es la situación? Por favor. A ver, esta playa la terminamos de limpiar el jueves. Y mírala cómo está el lunes. O sea, todo lo que estamos limpiando en ese momento, ya lo habíamos limpiado, ya quedó esa playa limpia el jueves. Entonces, esta es una acumulación de tres días. De basura, de lo que estamos limpiando hoy día. De basura que bota el mismo Que mal. bota el mar. El mar. O sea, esto lo ha votado el mar. Sí, lo este pero... jueves y el mar lo de nuevo. Pero, una, una, vamos a ver, eso lo vota el mar, pero alguien lo tiene que botar al mar. Es decir, el mar, es. el mar no, rep no reproduce basura. Y, y efectivamente, y al claro. final, como dice, ¿de dónde viene toda esta basura? Sí. Hay botaderos industriales, lamentablemente, botan desechos industriales. Acá hemos encontrado, por ejemplo, cajas de tecnopor de salmón importado de Chile por supermercados peruanos. Hemos encontrado vacunas de este laboratorio alemán Glaxo, botadas desde Callao hasta Ventanilla. Jeringas también. Encontramos desechos de empresas que vengas también. Entonces, malas empresas, bueno, la empresa quizás contrata a otra empresa para que elimine adecuadamente sus desechos claro. y, van y la tiran. no lo hacen. claro Van y la tiran sí, ahí. Y no controlan. Entonces, ya hay botaderos de desmonte y lo que votan en el río Chillón también. Contra eso vamos a luchar. Bien. Agradecemos a Rob Reina por este enlace en vivo, ya sumado a la nota que nos había contado. Tenemos ya el panorama completo, ¿verdad?, de lo que ocurre en esta playa de Márquez, convertida en relleno sanitario, y que seguramente, pues, nadie hará nada. Han dejado que el tiempo pase, que se acumulen ahí, que se, pues, eh, se eh, plante un monumento a la, a la mugre, a la contaminación, a los desechos y el trabajo. Y que nos trabajo. acostumbremos. ¿Sabes qué pregunta? Me parece que cae de maduro cuando vemos eh, ahí material de construcción. ¿A dónde va a parar todo ese material de construcción, que termina siendo parte del trabajo que se, que, que se genera tras levantar un edificio. ¿A dónde va a parar? Claro, o sea, estamos claro. hablando del boom de la construcción y se ha normado dónde es que va todo ese desmonte. Si tú vas a, vas este, por la Costa Verde, vas a ver camiones. Así es. Oh, Así eh, es. Botando este, estos ladrillos viejos. Es decir, las inmobiliarias llegados, ganan millones de millones de dólares vendiendo sus departamentos, pero no son capaces de invertir para poder construir un espacio adecuado para llevar todo ese desmonte. Incluso, y Carina, lo tiran en las playas. Incluso, Karina Fernando, yo creo que este tema se tiene que abordar de manera integral por Así todos los es. gobiernos locales. Así Pero es. como tema de urgencia, te lo digo porque yo también tengo un hospedaje, un negocio en el norte, sí. y es una constante todos los días. Encuentras de todo en la orilla del mar. Claro. Plástico, vidrio, metal, de todo. Y es de verdad indignante ver que cada día, y no puedes hacer nada... Es una desesperación porque ni siquiera lo limpian. Así es. Tienes que estar ahí limpiando y no sabes dónde, dónde va esa basura. Y hay ¿no? un maltrato a la comunidad en general. Gracias, Rob, por Gracias esa Rob. comunicación y a la organización que está dedicada a limpiar nuestras playas, que lo hacen de manera voluntaria. Un aplauso para ellos. Gran trabajo el que están realizando. Necesitamos a la empresa privada claro que, que, sí. que se integre a ello también. Bien. Oye, Maju, ya es hora, Queremos que... hora de almuerzo. Queremos ¿eh? que el estómago se es